Su electoral se llama de la PU, de, de la Pontificia Universidad Católica del Perú, decisión informada a tu alcance, le vamos a dar la cordial bienvenida a nuestro amigo Noan López, gusto saludarte, amigo, buen día. Buenos días con ambos. Gracias por la invitación a Total Noticias. No sé si me escucha bien. Sí, sí. correcto, ¿no, María? Perfectamente. Te saluda Maricruz Torrejón. Dice que quiere conocerte, Noah <risa> Buenos días. Un gusto. Bueno, ¿Cómo está? Ah, Sí, Noah, gracias, por favor, gracias. infórmanos de qué consiste este pulso electoral de la, P de la Pontificia sí. Universidad Católica del Perú. Sí, gracias. Bueno, eh, pulso PUC. Es el nombre del Instituto eh, de la Universidad, que, cuyo nombre largo es Instituto de Analítica Social e Inteligencia Estratégica. Desde este año ha devenido con ese nombre. Antes, en años anteriores, quizás recuerden ustedes, eh, se denominaba Instituto de Opinión Pública. Era un instituto que solía hacer encuestas de opinión y en época electoral, como la de ahora, pues solía publicar encuestas de sondeo, ¿no? Eh, desde este año ha cambiado de nombre, ya para no solo concentrarse en el análisis de encuestas, sino también para hacer otro tipo de análisis con otro tipo de información pública que podrían estar en bases de datos en la web o registros de las instituciones. Y entonces, hemos, en Pulso PUC, eh, desarrollado eh, Pulso Electoral, que es una sección de, dentro de la página que va a permitir a los electores, a los ciudadanos y ciudadanas, conocer un poco más sobre eh, la similitud que existe entre los planes de gobierno. Entonces, es una herramienta para tomar decisiones, es una herramienta para generar opinión, para discutir, para deliberar. Y eh, creemos que eh, desde la universidad, con esta apuesta, aportamos a la construcción de un debate serio en materia de propuestas de diversos temas, hemos escogido cinco, luego en su momento los paso a presentar, que van a permitir que no estemos tan polarizados en, la, en este proceso electoral donde vemos al otro como enemigo sino que hay que buscar pues, puntos de contacto, puentes ¿no? entonces esa es la herramienta, se llama pulso electoral no sé si yo puedo compartir mi pantalla o ustedes la comparten, me indican por favor eh, no sé si Switcher lo tiene preparado para poder ingresar lo que nos está mencionando Noam, Eros, o en todo caso que lo haga él, no sé, tú dime. Ahí estamos coordinando en Switcher, un ratico, por favor, Noam, para que, sí, ahí lo tenemos, Noam, ahora sí puedes explicar. Perfecto, claro que sí. Bueno, gracias por mostrarlo. Eh, quizás podemos volver un poco al inicio, ¿no? Al inicio. Este, claro, que de, al, al inicio que está arriba, a la izquierda donde está el logo de la universidad para que el, los electores allá en, en, en Loreto puedan conocer por cómo entrar, ¿no? Eh, porque aquí ya estamos en la sección de pulso electoral. Si podemos hacer clic, por favor, arriba, arriba en la viñeta de azul a la izquierda, en donde está el logo de la universidad. Ahí, arriba, arriba. Creo que, bueno, ya entró la herramienta, ¿no? Ya están ahí. Bueno, yo lo que quería mostrarles era cómo llegar hasta ahí en la página web. Por eso les pedí entrar al inicio, ¿no? A la carátula de la web. Bueno, perfecto, ahí estamos. Muy bien, gracias. Bueno, ese es el instituto. Eh, el eh, link para ingresar es pulso.puc.edu.pe. Esa es la URL que tienen que escribir. Y eh, como pueden ver, ahí está eh, la entrada de, de, del instituto arriba en la viñeta dice pulsos, ¿no? Arriba en la viñeta, correcto, ahí hacemos clic. Y eh, este es el primer pulso que estamos generando, es una herramienta que va a permitir tomar decisiones en, en este proceso electoral, pero vamos a ir generando también otras herramientas en los siguientes meses. Vamos a tener pulso en salud, pulso en medio ambiente, pulso en conflictos sociales, pulso en seguridad, para que los ciudadanos estén informados, ¿no? Para que no solo tengamos, digamos, a las... A los medios de comunicación que ustedes bien informan, sino también otro tipo de herramientas que estén ahí en el tiempo y que permitan hacer consultas a los ciudadanos. Entonces, ingresamos a Pulso Electoral, por favor, para poder mostrar ya la herramienta. Bueno, Pulso Electoral es un dashboard en específico, ¿no? Entonces, uno puede bajar un poco y ahí ve el logo, ¿no? Estamos bajando. Y dentro del dashboard uno va a encontrar hacia abajo, en la última cajita, similitudes de planes de gobierno. Ahí hacemos clic, por favor. Perfecto. Muy bien. Entonces, ya estamos en el dashboard. Esta es una herramienta bastante intuitiva. ¿Qué buscamos con esto? Que los eh, ciudadanos, los interesados en, en temas electorales allá en Loreto puedan eh, escoger el partido de su preferencia o el partido en el que están interesados. Así que yo le voy a pedir que eh, haga clic donde dice Acción Popular. Hay una viñeta arribita al costado. Correcto van a ver que se desprende un combo de eh, todos los nombres de los partidos políticos que están hoy en día pues, participando del proceso electoral, ¿no? Entonces, por ejemplo, hagamos clic en Fuerza Popular, por ejemplo. A ver, hagamos clic ahí para ver. Y lo que ha pasado es que detrás hay un algoritmo que lo que está haciendo es identificar con qué otros partidos tiene coincidencia. Para poder identificar la coincidencia o la similitud, lo que hemos usado como insumo son los planes de gobierno, lo que los mismos partidos o los técnicos de los partidos han escrito en algunos cuantos días antes de este uh, proceso electoral y lo han presentado por distintos canales. Están en sus páginas web, están en redes sociales, en los medios de comunicación, ¿correcto? Entonces nosotros hemos descargado esos planes de gobierno y los hemos dividido en cinco temas. yo Quisiera que se quede ahí nada más y veamos a la izquierda donde dice temas. Tenemos el tema de seguridad, salud, reactivación económica, lucha anticorrupción y lucha contra la violencia hacia la mujer. Cinco temas que consideramos nosotros relevantes, actuales, eh, importantes de que se agenden en la, política, en la política pública, en la opinión pública y que, por lo tanto, los políticos, los candidatos puedan ofrecer soluciones en estos tópicos. ¿no? Entonces, por ejemplo, imaginemos que yo estoy interesado en ver si hay coincidencias en materia de lucha anticorrupción, no, con los otros partidos. Lo que yo tengo que hacer es hacer clic, por favor, en lucha anticorrupción. Correcto. Ahí está. Entonces, lo que yo puedo ver es que el partido Fuerza Popular, subimos un poquito para ver el logo, subimos un poquito, por favor. Ahí está. Fuerza Popular tendría una similitud bastante alta con el PPC. Tienen un puntaje de 0.78. ¿Cómo leo estos puntajes? Los puntajes van del 0 al 1, donde 1 significa que hay una similitud total, ¿no? Una alta similitud. Eh, y cero, por el otro lado, significa una nula similitud, ¿no? Si vamos hacia abajo, vamos a ver cero, por ejemplo, con Unión por el Perú. Entonces, en el caso Unión por el Perú, no encuentra que las oraciones, ¿no? Los sintagmas, las frases que usan los técnicos de fuerza popular se parezcan a las frases, sintagmas, oraciones que usan los de Unión por el Perú. Y entonces así es que el algoritmo no encuentra coincidencia. En cambio, con PPC, por ejemplo, la coincidencia es alta, por eso sale 0.78. Ahora, yo quisiera aquí precisar que el algoritmo que estamos usando no es como el que se usa para identificar plagio, ¿no? El que seguramente ustedes alguna vez han escuchado o han usado, hay varios servicios en web, el más conocido es Turnitin, que en el que usted uno sube su investigación, ¿no? Sube su manuscrito, su tesis, y luego lo que el algoritmo hace es ver si hay textos parecidos en la web y lo que te arroja es el nivel de similitud que tiene con otros textos, ¿no? Eso usan las universidades para ver si hay plagio. Bueno, esta herramienta ya existe hace varios años. Nosotros hemos usado una variante de esta herramienta de análisis de texto para ver si hay similitud entre los planes de gobierno. Entonces, miren, lo interesante es que Fuerza Popular, si bien aquí en Lucha Anticorrupción se parece mucho al PPCE, eh, no quiere decir que va a ser el único partido con el cual tenga coincidencia en otros temas. Por ejemplo, hagamos clic en, en salud, ¿no? Para, para cerrar esta, esta demostración, podemos hacer clic en salud y ustedes van a ver que el, la, el ordenamiento cambia. Ya no tiene mucha similitud en este tópico con PPC, sino con Acción Popular, ¿no? Hagamos clic en seguridad, por ejemplo, ¿no? Entonces, hacemos clic en seguridad y vemos que tiene más bien una similitud de 0.88 con Podemos. Y aquí ya viene, y aquí yo acabo, digamos, esta demostración, aquí ya viene un poco la interpretación, la, la lectura que nosotros, ustedes, le puedan dar a la herramienta. ¿no? Entonces, decimos, oye, ¿por qué Fuerza Popular y Podemos? Ah, bueno, cuando revisas los planes, te das cuenta que ambos proponen, pues, mano dura, ¿no? Mano dura contra los delincuentes, eh, militares en las calles, eh, penas más duras, cárceles en las alturas, no, este, variantes normativas para hacer que la policía tenga digamos, más margen de acción en, en, en, en cuestiones de flagrancia, eh, mayor inversión en investigación criminal, en inteligencia. Todo está enfocado al control, a la mano dura. ¿no? De hecho, en el debate el día de ayer, la representante de Fuerza Popular, la candidata, estaba hablando de esto. ¿no? Y el candidato Urresti, también en los medios de comunicación, suele hablar de esto. Conmigo la delincuencia se acabó. Bueno, fíjense cómo el número ahí ya nos da un poco de evidencia para nutrir a nuestros comentarios, a nuestras opiniones, para que no solo sea muy subjetivo, sino que ahora ya tenemos un asidero en la realidad. Tenemos una medida que nos permite saber la similitud. Y vuelvo a la idea inicial de que eh, esto nos dice que no somos blanco y negro. No es que un partido sea blanco y el otro negro, sino que hay, hay elementos de traslape, ¿no? Hay un, hay un degradé, hay un ordenamiento de que tienen algo de parecido, no es que sean totalmente distintos. Por lo tanto, una de las cuestiones que nosotros quisiéramos promover es que eh, existe un debate que permita buscar puntos de coincidencia, porque tenemos que llegar a acuerdos para poder gobernar. No podemos gobernar de manera polarizada, eso generaría más violencia ¿no? Y, y no nos llevaría a, a buen puerto. Entonces la herramienta es, está en ese sentido... Pero interesante, que lo usar. Que están usando eh, en, en, en producción, le están usando, qué bueno, pues eh, se adapta la, al celular, ¿no? Este y bueno, pues, queda sus comentarios. Sus Correcto, interesante, no, de verdad te felicito esta gran herramienta de trabajo, perdón, de información digital que tenemos ahora al alcance. De verdad, le felicito. Justamente la pregunta que le iba a hacer esta es para saber si hay plagio o no. <risa> Porque los sí. plagiadores están al orden del día, ¿no? Sí, y no, y se... sí, sí. Mira, yo, nosotros hemos leído los planes. Eh, y hubiese sido complicado hacerlo esto manualmente. Imagínense, son 17 partidos. ¿no? Eh, y leer cada plan y colocarlo en tu computadora con un Word y estar comparando, ¿no? Eso es... Eso sería muy difícil, ¿no? Sí, sí. No alcanzaría una mente... O sea, para eso están los algoritmos, que nos permiten sí. hacer trabajos computacionales y te ofrecen sí. una herramienta, es. ¿no? Entonces, eh, no, sí solamente los, ¿se ya? basa en los planes de gobierno o también podemos encontrar información como, por ejemplo, su biografía o antecedentes o denuncias que tienen los candidatos? Para esta herramienta solamente hemos usado los planes de gobierno. Los planes de, de gobierno. Así es. Estamos preparando dos herramientas adicionales que van a estar también en Pulso Electoral. Se los paso a contar muy rápidamente. Uno es eh, el análisis de redes sociales. Es decir, una cosa es lo que escriben. Seguramente han escuchado al candidato a Acción Popular que se le critica que una cosa es lo que está en su plan y otra cosa es lo que está diciendo, propagando en medios de comunicación. ¿no? Uh -huh. Entonces, lo que queremos también es analizar lo que dicen los candidatos. Así que le hemos estado haciendo seguimiento y hemos armado una base de datos de todos los mensajes que las cuentas oficiales de los partidos, han emitido desde enero hasta la fecha, de manera tal que podamos hacer un análisis del discurso político en redes sociales, otra vez con algoritmos que ingresan a Twitter y permiten ver cuánta coincidencia hay en lo que dicen. ¿no? Esa es una segunda herramienta. Una tercera, eh, que vamos a presentar también, es, eh, pero por eso les pido que estén digamos, muy atentos a, a las actualizaciones de la página, tiene que ver con un tracking, un rastreo a dónde han ido los candidatos en todo este tiempo. Entonces, aquí se ve la estrategia. Algunos candidatos que han empezado en el norte, otros que han empezado en el sur, otros que han empezado en Lima y también están saliendo a regiones. Entonces, esa estrategia es interesante, porque tiene que ver con cuál es su mirada donde hay mayor bolsa de electores, dónde pueden invertir más, dónde hay votos cautivos. Entonces, eso permite tener más herramientas para que ustedes, digamos que generan opinión narrativa, eh, a nivel a nivel regional, a nivel provincial, pues les pueda servir para eventualmente hablar con más evidencia. ¿no? Entonces, creemos que puede servir a la discusión también. Correcto. noa muchas gracias amigo por tu participación y de verdad le felicito por esta herramienta fundamental en este proceso de elecciones para que la gente se informe mejor y pueda votar de manera consciente y responsable este 11 de abril. María. Así es, ¿no? Qué bueno cómo el avance de la tecnología puede hacer que nosotros, los que, ten, los que tenemos acceso a Internet, ¿no? Podamos ingresar sí. a la página pulso electoral, ¿no? Y nos informamos de los planes de gobierno de nuestros candidatos. Gracias, Nova. Buen día. Muchas gracias a ustedes. Nos vemos pronto. Muchas gracias. Hasta luego. Bendiciones.